¿Qué tal amigos de Vida en Facción Rebelde? Estoy súper emocionado. En mi eterna búsqueda para intentar organizarme la vida, pues he llegado a soluciones que combinan distintos servicios. En el podcast os comentaba que ahora mismo, tanto para mi vida personal como para mi vida profesional, utilizo una combinación entre Google Calendar... Office 365. ¿Qué me permite esto? Pues me permite tener pues, un árbol de directorios, una estructura de carpetas donde tengo guardadas distintas cosas, donde tengo documentos por aquí y por allá y donde, por ejemplo, combino, sobre todo en el trabajo, Excel con Calendario. Esto me ha permitido funcionar de forma bastante eficiente y, y de hecho pues, estoy organizado, estoy relativamente o bastante satisfecho. El problema es que a veces para, para una misma tarea pues tenía que crear varias hojas de cálculo y el problema es pues, muchas veces el filtrado de, de esas de esa información, ya que en una hoja de cálculo a veces tengo mucha información, utilizo Excel como muchos de vosotros que utilizamos Excel también para eh, como una especie de base de datos como tablas, y bueno, Excel como base de datos, para un uso sencillo, está bien pero no termina de ser cómodo hay muchas soluciones, esta solución que, que comparto, se llama Notion, no es eh, abierta, no es open source por cierto, estuve también utilizando y de hecho utilizo bastante Obsidian como herramienta de escritura y hay otras por ahí, pero lo que me convence de Notion es que además de tener una estructura de páginas o de documentos me permite eh, tener bases de datos de las que puedo extraer información para filtrarla eso para mí, para mí es muy importante. Para, yo sé que para la mayoría de la gente no, quizá para un estudiante no, pero bueno, aparte, bueno, Notion tiene un montón de plantillas que te van a facilitar la vida si tu uso va a ser el más normal. Otra cosa que quizá no sea lo ideal para muchos de vosotros es que Notion está en inglés, no está en español. Bueno, todo para algunos entiendo que puede ser un problema. Qué es lo que te encuentras con en Notion cuando, pues, por, por ejemplo, cuando eh, lo abres. Bueno, pues lo que te encuentras en Notion cuando lo abres es esta pantalla, esta pantalla donde lo que vais a, a ver, pues va, pues, lo, lo que vais a ver va a ser, pues, a la izquierda un, un árbol de, de directorios, la opción de búsqueda de actualizaciones, setting and members. El getting started es el tutorial de, de bienvenida. ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto lo que veis, por ejemplo, aquí es sencillamente una página, una página donde eh, hay una serie de listas de comprobación. Esto es un documento. Notion funciona, y esto es importante entenderlo, Notion funciona por una estructura de bloques. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Imaginad que tenemos... Voy a crear una, una página, ¿no? Página de prueba. Eh, una página vacía con un icono. ¿Eh? y podía poner aquí un icono fantástico esto sería un documento o una página me he dado cuenta que no tenía bien escalado esto ahora sí lo podéis ver todo completo bien, esto es una página y alguno pensaría bueno, pues esto es un documento de Word o de Google Docs donde puedo empezar a escribir cuidado, cuidado que no funciona así ellos tienen una estructura que se llama bloques. Bloques te va a permitir que cada bloque sea un contenido diferente. Veis que aquí al poner el puntero me sale una línea de puntos, el signo de más. La línea de puntos me permite arrastrarlo y si le doy a la barra me va a abrir un menú donde yo voy a poder indicar qué tipo de bloque voy a crear. Por ejemplo, voy a crear un bloque que es texto y aquí escribo el bonito bloque de texto que se llama Hola Mundo ok si lo sombreo, pues podré utilizar herramientas de esta, bien, al hacer clic me sale otro bloque de texto voy a darle a la, a, a la barra y voy a poner una lista de tareas To Do List esta es una lista de tareas que, a, que va a ser eh, Tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Le doy a borrar. Voy a darle a la barra otra vez y voy a poner un titular. Que se va a llamar mi agenda diaria. Y aquí tengo un titular, un título, encabezamiento. Voy a crear otro bloque barra puedo crear una tabla una, una lista de, de puntos una lista numerada una cita un divisor creo otro divisor mirad lo que estoy haciendo ¿no? esto puede ser una página que sea una lista de comprobación de, de varias cosas luego yo estos bloques los puedo mover arriba y abajo con, con los puntillos de arrastre como podéis ver, pues bueno aquí puedo ir creando distintas cosas. Puedo crear una tabla. Una tabla de... Pues yo qué sé. Vamos a poner una tabla de tareas para el lunes. El martes. Yo qué sé. Estoy poniendo el miércoles. Esto que me sabéis aquí es que tengo el, el plugin de DeepPL. Y puedo seguir añadiendo. Puedo seguir añadiendo filas. Eh... Bueno. Esto es un documento de texto. Entonces es una página de prueba. Eh, sencilla donde puedo usarlo con distintos bloques. Ahora, este concepto de página pues, puede ser interesante para muchas cosas, ¿no? Mirad los ejemplos que tenemos aquí. A ver. Esto ya son bases de datos. Esta es una página que se llama QuickNote.com que es un ejemplillo que tiene aquí metido, donde tenemos un texto, un, un titular, una cita, un titularcillo, un divisor, otro bloque de texto, una lista de tareas, que puedo ir marcando, una subpágina y luego links, links embebidos. Eh, bueno, aquí ya la creatividad al poder. Pero voy a enseñaros algo que a mí me encanta, que es son las bases de datos así que eh, bases de datos y filtros lo voy a crear desde cero casi mejor le voy a llamar a esto eh, vidas en red ¿Eh? esta va a ser una página que, donde voy a gestionar un área de mi vida que se llama vidas en red y le voy a poner un icono un icono que lo voy a personalizar. No quería que, que vierais dónde tengo los iconos. Vidas en red. Le voy a poner un título, gestión de blog, podcast, anuncios y contenido. Bueno, lo que yo voy a hacer aquí es que dentro de Vidas en red, aquí tenéis, voy a crear una subpágina. Y esta subpágina se va a llamar Proyectos. Proyectos, y le voy a poner un icono. ¿Qué icono le pongo? <risas> Madre mía, cuántos iconos. Venga, un reloj. Le digo Proyectos, y lo que voy a crear es una tabla. No, una tabla no. Voy a borrarla. Voy a crear una base de datos. Veis que aquí me aparece Dentro de las opciones me dice página vacía con un icono, página vacía, plantillas, importar, que puedo importar de CSV, eso es interesante. Y luego pone database, base de datos, una tabla, un paneles, listas, timeline, una línea de tiempo. No sé cómo se diría en español, línea de tiempo, sí, línea temporal, calendario, galería. Estas son las distintas visualizaciones de una base de datos. Lo veremos luego. Vamos a crear una base de datos. Y me dice aquí que qué quiero hacer, ¿no? Si, ¿Cuál es la fuente de los datos? La fuente de los datos puede ser un Excel que tengas por ahí. ¿Qué tipo de base de datos quieres crear? ¿Un diario? ¿Una lista de lectura? ¿Una lista de tareas? ¿Una lista de recetas? ¿Planes de viajes? Yo voy a decirle nueva base de datos. Muy bien, y aquí tenemos una base de datos que se llama proyectos. No tenía un icono. El no, nombre, sí el icono y aquí tenemos las distintas filas o sea, los encabezamientos y las filas de la base de datos la primera fila le voy a llamar título título ok la siguiente fila le voy a llamar medio la siguiente fila le, le voy a llamar publicado perdón, que no lo he marcado publicado y por cierto, mirad que abajo pone tipo, ¿qué es lo que voy a hacer? lo que voy a decir es que este tipo de de, de, list, de, de fila puede ser un texto, puede ser un número puede ser una opción de seleccionar ¿Eh? donde puedes decir seleccionar eh, opciones y voy a poner se, eh, publicado va a haber dos opciones sí o no y le puedo asignar un color a cada opción ok entonces mirad, aquí tenemos Título medio publicado, voy a poner otro título que se llama fecha de publicación. Y en fecha de publicación, en tipo, voy a decir que es date. Date significa fecha. ¿Eh? ¿Qué nivel de inglés? Cuidado. ¿eh? Formato de fecha, pues yo a mí me gusta día, mes y año, como buen español. Título, medio, publicado, fecha de publicación. Eh, y voy a poner... Otro que se llama Estado. Estado. Y Estado va a ser otra opción de seleccionar, donde puedes poner borrador... O en proceso. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos la base de datos de proyectos de Vidas en Red. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo proyecto. Voy a crear un artículo que se va a llamar Bing Salta a la Inteligencia Artificial. Mirad, este es el nuevo artículo. Y aquí me sale Open. ¿Veis? Y ahora se me abre una página y yo puedo decirle medio bueno, ahí esto no lo he creado todavía, medio eh, el medio voy a poner podcast blog y youtube vale, entonces le doy a open y le digo medio. Bing salta a la inteligencia artificial. Y esto va a ser un blog. Una publicación de blog. Fecha de publicación todavía no tengo. Estado está en proceso. Y publicado voy a decir que no. Ok. Puedo añadir un comentario y la puedo empezar aquí a escribir. Y puedo poner un título y decirle... Y ya me escribo mi artículo. Bing da el salto a la inteligencia artificial. Intro. Intro el navegador Bing, etcétera, etcétera. Puedo añadir una página web, puedo añadir una tabla, una lista, puedo añadir una cita, un divisor, un enlace a una página, una llamada, eh, puedo añadir medios, una imagen, un, un marcador, un vídeo, un audio, código, un archivo, puedo adjuntar un archivo, en sí, fin, como podéis ver, una tabla de contenidos, en fin, ecuaciones... Vamos, un, blo un bloque sincronizado. Hay, hay bastantes cosas que ni siquiera conozco. Bueno, imaginad que, que ya he terminado. Puedo crear otro, otro documento que, que se va a titular los Chromebooks. Los que me seguís en Vidas en Red ya sabéis mis obsesiones. Los Chromebooks han vuelto. Y voy a escribir otro artículo. En este caso va a ser... El, Notas para el podcast. El estado está en proceso. Publicado no. Y escribo pues, otro artículo. Ok. Bueno, mirad. He creado un una base de datos, pero una base de datos donde lo que tengo indexado es pues una serie de documentos. Esto lo podemos utilizar para estos proyectos, pero para muchas cosas. Yo lo utilizo también a nivel de trabajo pues, para fichas de clientes. Imaginad que ahora pues resulta que este artículo lo muevo de proceso. Bueno, está estaba estado Tenía, tengo que, en vez de proceso y borrador, es publicado. Vale, vale. Lo muevo a publicado, pongo una fecha de publicación y le digo que he publicado que sí. Bueno, tengo aquí varios, varios medios. Voy a crear alguno más para que la base de datos me cunda un poco, ¿vale? Bueno, he creado algunos documentos más para que la base de datos me luzca un poco. Bueno, esto así tal cual está eh, puede ser bastante útil como base de datos. Yo puedo decirle aquí que esto me lo ordene. Me lo ordene en orden ascendente, descendente o me lo filtre. Pero mirad, yo voy a crear varias visualizaciones de esta, bas eh, de esta base de datos. Voy a crear una, visualiza una visualización que se llame publicado. Que solo me muestre aquello que esté publicado y entonces me sale pues un enlace igual ¿no? igual que me sale ordenado y yo voy a poner aquí en estado ¿eh? en estado que me lo filtre ¿eh? hago clic en el encabezamiento y digo en el estado que lo filtre y que solo aparezca lo que está publicado puedo hacer lo mismo con otra visualización le doy al signo más y esta visualización se va a llamar borrador. ¿Mm? Y lo mismo, en estado le digo, filtralo y que solo salga el borrador. Y aquí tengo pues, varias visualizaciones. También a lo mejor eh, puedo cambiar el, el aspecto, ¿no? A lo mejor que en borrador, pues en vez de que aparezca la vista de base de datos, el layout como tabla que aparezca como, como una lista o por ejemplo en publicado puedo decirle que en vez de como el layout, en vez de como una tabla aparezca como un timeline O que aparezca un calendario. Y aquí veis el calendario de publicaciones. Con lo cual, a mí esta herramienta me, me, me encanta. Porque tienes, por un lado, eh, una, bueno, una una base de datos donde tengo mis documentos con los artículos que he escrito el estado de cada uno de ellos y luego si quiero filtrarlo me creo visualizaciones luego aquí a lo mejor en la página de Vidas en Red me puede salir eh, dentro de proyectos puede decir quiero que me salga eh, quiero visualizar esto bueno cualquier visualización de las que tengo aquí ¿no? por ejemplo. Lo que voy a hacer aquí, mirad, bueno, dentro de Vidas en Red tengo la carpeta Proyectos, pero a lo mejor podría poner añadir una página que se llame Tareas Pendientes. Y en, en Tareas Pendientes voy a poner pues una lista una lista de tareas pendientes muy bien entonces tengo aquí vidas en red y cuando entro en vidas en red me sale eh, estos enlaces a las dos sub subpáginas, la de proyectos o la de tareas pendientes. Mola bastante, ¿eh? Y de hecho podría, eh, podría hacer que se previsualizara... Eh, bueno, añadirlo como favoritos, que lo he puesto aquí en, en el sector de favoritos... Muy bien, pues con esto hemos visto cómo crear un pe un, una pequeña gestión de proyectos, tareas pendientes. Podría crear aquí otra subpágina que fuera un wiki con, yo qué sé, eh, o textos de textos que quiero poner, de, pues yo qué sé, por ejemplo, de los anuncios que pongo en, la, en las notas del podcast y tenerlo ya aquí guardado, pues esto y distintas visualizaciones de estado. A mí esto ya solo con esto eh, ya me parece muy interesante eh, Notion. Y además, no sé si lo he comentado, tenemos versión para Android y para iOS, con lo cual todo lo podemos tener integrado aquí. Así que bueno, espero que os haya interesado. Eh, realmente, esto es lo básico de lo básico. Se puede meter fórmulas, eh, se puede trabajar en grupos, coordinando equipos de trabajo, con asignación de tareas. Esto ya es... Eh, tiene unas posibilidades muy interesantes y le puedes dedicar tiempo a ir mejorando y aprendiendo más y más. Así que espero que os haya interesado este vídeo. Y si queréis que haga más vídeos de Notion, pues decídmelo. Y conforme vaya descubriendo cosas, porque las estoy descubriendo, las estoy compartiendo con vosotros, pues decídmelo que seguiremos hablando. Hasta pronto.